Jornada 6 de FMS Argentina, Replic en la punta pero sin motivación empieza a decaer enormemente su nivel, mientras que tenemos a un Stuart que viene con todo. La batalla oficial fue una victoria directa para Stuart, pero ¿qué me va a dar a mí la batalla? ¿Para qué me va a dar la batalla? ¿Cuántos puntos le puse al Tamiráis y sin modo de Replic? Todo eso y mucho más en Replic merecía más Jornada 6, Replic vs Stuart. Empezamos la batalla con el mejor Easy Mode de Replica en FMS Y probablemente el mejor Easy Mode de FMS Argentina 2019 Replica despierta y nos demuestra todo su potencial tengo que ir al lugar donde no hay que sufrir Y esa es la paz interior Tengo que subir con todo lo que haya adentro Dentro de mi mente Vos vas a ir directo a la muerte Entre tu mente perdida Tras la traición Que no entiende tu comprensión Yo tengo mi don Noto retraído a este retraidor Soy... Ay. Puedo causar la muerte y la ejecución Salgo de uh, mi eje y se termina la fusión uh, Vos estás hablando de causar una uh, fusión Conmigo mismo iluminado del sol uh, Sacando las energías uh, fuera Vas a sentir la derrota y ves lo que te espera Vas a ver condena que si viene lleva Vas a ver cómo el trauma en tu mente resuena Y una y otra vez, una y otra vez Es el réplica de la nación del R.A.P. Y que O.B.F. de Es solo soltarlo del como se desilusiona. Yo me si maradona en una sola persona de tona crazy. agócate que sí si shovar, brother imbécil. Stuart no se deja y suelta un easy mode, también bueno y con mucha actitud. No lo pienso copiar, este rapero para mí no es real, no tiene receta Ahora me pongo porque ah, está triste, Misionero dice volviste, pero ahora se va a ir de vuelta ¡Oh! Lo voy a sacar si me enojo, ahora te miro desde el infrarrojo Podría dispararle de lejos y matar a tus piojos, la verdad está en el valor, no en el color de los ojos ¡Oh! puta. No te sientas importante, sí. se nota que al lado tuyo yo soy elegante Solo está pa' eso porque no es tan bueno Obviamente está de relleno. Si tenemos que hablar de niños de estrecha, Todos señalan al trueno, ¿o no? Ah. A él Que dice que no tiene nivel Pero antes lo tenía No lo tenía después Fue al pasado, no pudo volver Ay. Te quedaste en la puerta ¿eh? Y ahora te hice daño Igual que el año pasado Como el Red Bull estoy frustrado No me voy a quedar en las puertas este año Die Repliqué a 4 puntos y medio por encima en esta primera ronda. Y partimos hacia el hard Y se lo damos en 3, 2, 1. Estoy dentro de tu psicología, yo soy parte de tu ser Por ende jamás nunca me podrás corromper Soy como un oro plus, estoy dentro del rumor Vivo en tu corazón, soy como un tumor Estoy atento de encantarte al pulmón, no es de creer Se trata de volver al nivel que tenías vos El problema es que no lo tenés, no pudiste hacer Más que vestirse y tratarme de usted como vos Soy el rey, combino y en esto es un delito Lo que sí. causo, palabras, mi arma es el mío yo no soy hijo del cana Pero lo necesito serlo para mandarte ahí mañana Simple es un análisis de radioactivo Lo mío fue de rap y dio positivo Te pegaste un baile, fue como bailar un tango Quisiste enfrentarme, pero te quedaste el fango Arto, matándolo ahora Soy la horca, la soga que lo ahoga La tenete que está por explotar ahora Yo tenía el propulsor y no te rescataste, bro. Y vamos al minuto a sangre Ahí vamos a ver quién de los dos realmente es cobarde A quién le falta, a quién la trae instante Quién se agrandó y quién si sí representa al Ande yeah, oh, yeah, yeah, yeah. Deberías aprender Vos no seas el hijo de cana pero te gusta aprender Palabra que no se conoce bajo la pensión de los dioses, la atención de mi voz. Deja que te transporte hacia otro monte, cambio texturas en horizontes oh. Vos estás pensando de la izquierda se esconde. en tu mano derecha que la piedra se esconde oh. Estás viendo me represento Londres, estoy sonando en mi molde, voy al borde El mundo cae en mi mano, pero no fue intencional, solamente lo hago Solo propago, en la liga vos va a quedar octavo, yo estoy abajo, pero me reincorporo y hago lo que no es capaz de hacer ni el máximo mago. Ah, ah, ser valioso, el valioso a medias la comedia es gracioso. Pero lo que oh. se siente internamente, no, no, no está tan loco como so cuando agarro el my loco. Matiendo a cualquiera que se ponga enfrente en foco. Dame la pista y floto, el descenso tampoco poco, pero eso no significa que lo deje hacer tampoco. Sí. A ninguno de los dos se le dio bien este round. Se Más que, que nada Replic. Por eso Stuart sí. acorta la, la distancia a solo dos puntos y vamos con las temáticas. Temáticas donde se le da mejor el round sí. y consiguen tener algunos picos Temática altos. Yeah. Como el día del docente Todos los días en mi día en mi mente Yo soy mi propio docente Porque uno mismo de sus errores aprende Esa es la vía, es el camino En realidad los maestros no existirían, no deberían Pero bueno, tanta confusión alrededor Se transmite el veneno, sano es suero No te dejes engañar por el exterior la verdad está en el interior, es el día del docente ah. Se merece ser más fuerte su posición Supo que no tuvo un boldón bueno, Yo soy el maestro de mi templo y de mi dicción De mi adicción Tu vicio es del precipicio Mi oficio ¡Ah, es el no! maleficio Te interpreté solo cuando esté en la mente Perdón si soy transparente Este dice que es su propio docente Para él mala suerte Lo lleva a la muerte Porque se equivoca siempre Nunca me dio un paso decente yo tengo el poder para hacer en parte Mi arte, que si vengo te lo transmito Si se comparte, es el día Del docente compadre, el alumno Está aplaudiendo y yo estoy cobrando Por enseñarte, oh. no queda otra Que dañarte, antes De querer enseñarme tenés que cantar Que la verdad no está solo en el parque Antes se quemaban En el ande ahora el fuego arde Parte, oh. rapero y yo como en silencio, oh. mando Tengo el verso, si me sale reservado en oh. el día de docente y él se escapa como un mago yo te puso, tengo sangre sucio, pero vivo el pubo 1 Rosario, un poquito de energía, guacho, una manito arriba para el otro lado Dale muchacho, dale, Ahora se viene una temática en la que se le da muy mala réplica y donde Stuart tiene un destello muy bueno que hace ponerse a solo un punto alcanzado alcanzar a su rival. 3, 2, 1, abro el portal, te vas a ir a otro momento, mi rap es verbal, él decía que era en la nación del rap, el problema es que Neto te transporta universal, estoy en todos lados como el doctor Manhattan, vengo a sumarme de la santa, vito en las plantas, estoy dentro de un portal, María de Santa, me vigila desde arriba me ángel de la guarda, mi oh, no sí. te preocupa, preocupa ambas, oh. camino como quiero, yo produzco oh. este rap en el portal, soy juego de carpa. Oh. si no te atrapo, Oh, oh, oh. Combino varias si oh, oh, oh, oh, oh, oh. mi mano es escabia Pero si sí es necesaria oh, oh, oh, oh. hay un portal hasta mi secundaria Y decirme a mí mismo que no era necesaria se lo damos en... Se fue por la secundaria que no tuvo. Volvió al pasado, pero cambió el futuro. Ahora está muerto, ya no es maduro. Vos sentís como que sumo el no arresto, terrestre y subo. Al ah, lugar en el cual solo hay algunos entienden en la nave los portales que tripulo. Yo entro por ellos, sí, me congratulo. Entro en mi mente y solamente asumo los errores. Los portales, los portales se me esconden, pero voy a eso como corresponde. En la búsqueda incesante, nunca voy a pararme. Buscarme arte. En todos lados, en todo el donde sea voy a buscarlo con mi trama llameante. Voy así en guerra, beligerante perra. Soy el que te entierra el arte, mejor lo no dejaste. ¡Tiempo! Ya en personaje contrapuesto, Stuart da vuelta a tortilla y empieza a dominar la batalla por completo debido a su constancia y buenas rimas. 2, Oh, García Márquez, Stephen King, más arte ah, Porque veo tu perdición Como Stephen King, el suspenso y la tensión La apareció la temática y vi cómo se desmorona De la nada se dio cuenta que incluso su autoestima estaba en la lona Pero está todo bien, el error se perdona García Márquez y Stephen King hoy se juntaron en una persona Ay. Se juntaron en persona, me parece, no. Eso es misterio. lo que yo soy. Esas son historias que alguno contó. Yo soy conocimiento del mundo, cualquier ballion. Ah, ballion. eso es lo que soy. Yo conocimiento psicólogo como el de Freud. Oh. Todo bien real, hermano, mi rap es sustancia. García Márquez, marque el Marco, dame las gracias. Oh. Te voy a dar las gracias, aquí se pide, me, me pasa. Me muevo entre mis franjas viendo cómo puede ser que rinde por reales. Como Stephen King, soy Stephen Spielberg. Es Stephen Spielberg, entonces vení para que me sirve. Que en este momento estoy a hacer algo de cine, sublime. Decime Ay. si este puede subir el nivel. Al fin y al cabo te marqué la de Neruda y esto es crimen. La de Neruda y es crimen. Anda página por página, no te jarremos. Sentí mi sentiré dentro de mis jardines. Puedes cantar con tus neuronas, con mis elixires. No, todos sus elixires, pero no están en poesía. Normalmente, como pensar que no lo escribiría? Hacía de una telenovela todos sus días y se trabó incluso leyendo su biografía. Leyendo oh. la biografía como Stephen King. Uh. Yo leo el libro entero en el índice. Uh. No me puedo ver cómo muevo mi límite. Divise mis horizontes y ahí pisé sí. oh. Y pise yo la mina la dejé No sabía resucité Stephen King de Walking Dead Pura mierda Ay. Es real en RAP La verdad que no sabía Hoy con poesía te la conté pues siete, se la conté Cuenta las historias que yo Ya me lo sé, cualquiera las contó Y también cualquiera las vivió Por lo tanto no vale tu pena La narración Que no vale mi pena la narración. Obviamente vale porque la tinta es roja Y fue de lo que mi muñeca sangró Ahora habitaban los pensamientos Yo también miré el dolor Pero lo tapé con el dedo porque mi ego era el sol De sangre, terminó Stuart, arranca Stuart, pero Rosario. Ahora se vienen dos minutos libres muy disfrutables, que suman muchos puntos para ambos, siendo Stuart superior. Debería darte la mano y pedirte perdón, hermano, por todo lo que por muchas veces antes te habían criticado. El problema es que lo que pasó, pasó y no pudo quedar en el pasado. ¿Por qué mejor hacer silencio? ¿No te lo demasiado? Sí, quédate en silencio y pensalo luego Que cuando me atrás de estructura la saco de niego El problema es que esto no es ego, esto es fuego Y podría concretar depende de la fuerza de mis dedos oh. Lo mío de mí es y siempre lleno del bueno Por más que no lo valores luego que me saques del fuego Lo mío es fuego, lo no ego, lo mío es ego y sin fuego oh. Y si me miras, oh. decides, pues rápido, prendelo oh. Estoy... Con... Pa' vivir dos días del freestyle, uh. pero pa' que mañana sea otra vida en forma de pista. Estoy para darte una pica el veneno que este rapper necesita. Yo soy tu tritonita. Oh. Era tritonita, ahora te he escrito el hip hop. Así no lo puedes sacar un siglo de la misma. Y está perfecto lo que me diga, míralo desde el prisma: el niño de la calle contra el hombre del carisma. Sorriente, demente, ya hay un puente, varias fronteras con la moneda enfrente, no demasiado para pagar esta alma fuerte, no cualquier tumba, es Santa valiente. ¡Tiempo! El sabor amargo de verte bocayendo, no sopa tanto. Ojo que había silencio pero bajo un árbol. Tal, por micro, lo contrario parto en miles de fragmentos Con mis esquiles Mis sentires que yo tengo son si los amplio Siempre que me río soy el tío vivo Se está pudriendo todo tu sembradío Creo, yo sí que lo hago For real, no por los demás Que piensen que lo vean y ríen Si sí, piensan que pueden hacer Sin que se guíen, que sonríen No, como, como que sonríen Que sonríen yo no les creo Por eso es que golpeo, por eso Cargo el micrófono me siento odiseo Odisea en mi conmimo donde muevo Los pilares internos que siento cuando entreno energía pura, filosofía suba, asuman que mi melodía es la más cruda, no busquen fortuna ni en yo escuchando a la luna y lo que me murmura en la desembocadura de la laguna, bruma, quien te abruma, vos no clavas ninguna, vos eso estás pensando en que tenés cultura, pero ves la mía y tú match, no subas. Yeah, Personalmente me encanta este último minuto de réplica Y ahora que lo veo capaz podría haberle puesto otro punto en puesta en escena ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo en los comentarios Ahora sí, ahora sí, ahora sí Está bonito, está bonito Ahora sí, está bonito No, no, no, no, no, no, ¡Está bonito! ¡Mano uh, arriba! Hacemos listos A que vean cómo cambio lo que hemos visto Sí, me mantengo muy Vuelvo, veo las luces y las absuelvo Me entretengo, yo no me vendo ¿eh? Te quedan dudas al respecto Que te juego por tu aspecto y no por eso Sino que te juego por tus ojos me alejo Veo como puedes ser un pendejo No veo cómo puedas soportar este verso sensu no se puede escapar, Estás buscando algo que nunca vas a encontrar. Solo busco, lo veo en todos lados. El universo es uno y me uno, los ponos al lado Ah, No me dé más halago Si Si destruyo tú pasa y ya te Es suficiente para tenerlo claro. ¿Ah? El micro show, el dúo dinamo con futuro y te gano, como actúo lo proclamo La prima, concepúo, soy un antro No pueden entender siempre que solo lo encano A ah, ah, vos del mercado Hablas de cosas sin saber su significado ah, Vine a dejar mi legado Todo por lo mío, por lo que hice Tras Tracé y él el lo hice, sí si Te yeah, de mí. yo vine a rapear no vine a rescatar puntos me preocupa poco lo que pasaría porque haces esa cara si sabes que esa la ría la canso monos también venía por esa vía en cambio cansate tu recurso según la envidia que tenías decías algo de mí y si broda no me preocupa no lo tomo en todas, no te quedas neuronas. la única duda que tenía era sobre mí pero la respondí toda que no me proclamo Este rapero sabe que es un regalo Por cómo actúo es eh, por cómo reclamo Y por cómo actúa solo mereces cagadas a palos nice. Nada más que eso, nene No podría rapear lo que te conviene Aprovecha de pedirte esta jornada Mi pana por siempre Que no te queda dientes para hacerlo la que viene Posta, no importa Mi rap te la hace corta Que es el rapero que no tiene fe Hace la Spider-Man y rescata puntos Arañando la pared yeah. Stuart queda a 7 puntos y medio por arriba en el total de la batalla Por lo que Repli la tiene muy complicada y tendrá que romperla en el deluxe Cosa que hizo, pero Stuart también hey. Hey, hey, hey, hey. Hagan silencio, que murió pero no fue en la vejez Vino otra vez a hacer lo que no tenía ganas de hacer Brother. Si no querés batallar, no batalles. No hay nada peor en la vida que estar apegado a un desinterés. ¡Oh! Yo. Yo todos los días me subo diciendo que bien. Otra vez lo voy a hacer. Agarrar el micro, que bien. No es desinterés, pero el ambiente tan tóxico hace que todo sea al revés. Oh. No rapeas, no sabes lo que es rap. Sí, yo no sé lo que es rap, seguro que lo sabes, este sí. Entonces, ¿por qué lo único que haces es mentir? Él dice que viene a representar. que bien, rapear otra vez me hace feliz. Y lo único que hace es tener cara de Gil otra vez en Mi tangrit oh. Sí, las mismas caras en Mi tangrit Me viste tanto la cara, parece que fue el que vino por mí. Oh. Ah, no sé, yo ni te miro ni en ningún video ni en nada Yo miro mis intenciones, mis palabras sagradas Vos sabrás de qué se trata, brother Impresionante, casi que terminó bien el patrón Casi que tuvo todo sentido lo que dijo mi bro Es verdad, se saca la foto conmigo O sea, no se la saca con vos Después se va a la casa y dice Qué mal, me la saqué con el perdedor Estamos diciendo que el que se saca la foto es el fan de siempre que aparece, le sopetón. <risa> me parece que no entendés lo que pasa. Deberías analizar las cosas desde el espíritu y no su masa. Sabio. Más sabios, si lo hago con mi arte. Mis labios ahora van a plasmarte. Insultó a Dios, se sintió grande. Y fuerte pensar que estoy, Pope me mandó a buscarte. Cállate bobo, insultar a dioses insultarse solo Porque Dios está interior y no lo jodo Pa' que veas todos mis tonos monocromos temporal sonoro Es verdad, insultar a Dios es insultarte solo Vos lo insultaste y te perdonaste, yo no perdono oh. Esa es la diferencia que pesa en el tono Te agarro con cuatro brazos, con todo, soy oro. Ay, Te insultaste y no te perdonaste Solamente te cagaste y todavía no lo captaste el arte Que puede que plasme, no te entusiasme Porque la derrota se aleja de tus carnes crees que te diga el último momento en el que me insulté, el segundo en mi cabeza que podía pensar llegar a perder en otro momento tuve razón de fe la diferencia está entre estar y ser Ay, por eso lo presencio. Se bardea porque dice que pierde. Sos un necio. No te bardes y la realidad te la están diciendo. Ángeles mentales que te lo están comprobando. Todo nada que ver, mi rap es el que delira. En este momento de ti, la rap viene con métrica. Cuando me caigo, mi hijo me dice: Levantate, hermano, y nunca vuelvas a hacer el error de réplica. El error de réplica, que su error fue ese perfecto con su dialéctica. No me vengas a hablar con de muertas oh, sí. Si se nota que son pobres muy acertos. Rima. No, no, su error no fue el arte, su error fue negar un monopolio en el que estaba claro de que eras parte oh. Ahora vengo a contarte, mira, yo en tu caso no vendría a lavarte. Otra vez habla de su rima, es fan mío y también es fan mía Es fan suyo, perdone si me confundo, pero si me fundo con el mundo soy mi propio rum Es fan mío y fan mía, eso que importa, de todas maneras me esquivaría se lo decía al fin y al cabo nadie en su puta vida ah. Obvio que te esquivo puerco, fácil de esquivar, son los golpes tan lentos. ¿Ves como el corazón abierto puede ser entre mi laberinto interno? Imagínate que pones más lento el tiempo y decís que va a pegar más duro cuando viene más lento. Entonces estás cayendo directo al pavimento. Tu cara es la sorpresa, lo que pesa es cemento. Lo que pesa es cemento, lo tuyo es una vergüenza y eso lo piensa el resto. Y también son por eso te lo muestro en cada texto, ¿Entendés cómo me manifiesto? Sobre no la diferencia entre réplica y estuar, a mí no me la gritan porque la piensan a vos por las dudas. En una de esos niños de las estructuras se puede venir y un día se digna tirar una. Sí, sí, me gritan por las Pula. dudas. Pero hoy me voy a encargar de que ya no quede ninguna. Con cada palabra y estructura, eso se sí, apostura. Sagrado ritual cuando Mira, agarro la pluma. Papá. Finalmente me da victoria justita para Stuart, por 5,5 puntos, es una lástima que con un tan buen Easy y y Deluxe tan bueno también nos haya llevado la batalla de rep pero bueno, Stuart fue más constante durante todos los rounds y se la lleva, dándonos la primera derrota de la réplica en esta serie. Como siempre te invito a comentarme si compartís el mismo resultado que yo o opinás otra cosa o lo que quieras comentar acá abajo ¿no? en la caja de comentarios. Así que nada, hasta acá el video de hoy, dale like porque me motiva, compartí el video porque me ayuda y suscríbete porque no sé. Chao.